Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que todo genial. Soy Eric, el CEO del proyecto Armagfx y hago este vídeo hoy eh, para responder a la pregunta que me hizo un compañero en el vídeo que subí la semana pasada. Me preguntaba eh, cómo yo invierto mi dinero, mi capital y a ver si es posible invertir sin riesgo. Bueno, en este vídeo respondemos a estas dos preguntas os recomiendo quedar, eh, quedaros hasta el final del vídeo porque va a ser muy interesante. Vamos a empezar. Eh, a ver, primero empezamos por las inversiones sin riesgo. Eh, este es un mito que están divulgando personas que realmente no saben muy bien de lo que hablan. ¿vale? Inversiones sin riesgo no existen. Por el simple hecho de que eh, beneficio o rentabilidad que podemos obtener con una inversión es la recompensa por el riesgo que asumimos. Es decir, cuanto más riesgo asumimos haciendo una inversión, mayor retorno de la misma podemos obtener a cambio. ¿Me explico? Así que eh, inversiones sin riesgo eh, no existen. ¿Con poco riesgo? Claro que sí. Lo que pasa es que, vuelvo a a repetir lo mismo. ¿no? Si queremos arriesgar poco, entonces el retorno ¿no? que podemos esperar de, de esa inversión también eh, será poca. Uh, así que hay que tenerlo en cuenta ¿no? antes de empezar a invertir para no tener esas expectativas falsas que por desgracia, por, por lo que veo yo, es que hablo con muchísimas personas que están interesados ¿no? en aprender a, a hacer trading o invertir más a largo plazo, y es un mito que, con, con el que me encuentro, me encuentro con, con bastante frecuencia. Así que espero que, que haya quedado claro, eh, por si alguien tiene alguna duda o, o pregunta al respecto pues ya sabéis siempre la podéis dejar debajo de los comentarios y será un placer eh, de responderla. Eh, pero el título de, de este vídeo eh, no es hablar de, de riesgo en sí, sino hablar de eh, cómo invertir dinero, por lo menos cómo oh, yo lo hago. Ah, bueno, como bien sabéis, eh, yo soy, o me considero, por lo menos, eh, un inversor profesional. Eh, una parte de mi capital eh, la utilizo para hacer operaciones eh, intradiarias, para, para especular. Eh, principalmente con eh, índice mini S&P 500 pero también hay otra parte eh, la que utilizo, eh, de capital la que utilizo para invertir más a largo plazo con ETFs y bueno, os quería eh, explicar más o menos eh, cómo lo hago y al final de este vídeo os compartiré una, mmm, una un portafolio una cartera muy simple eh, la que podéis coger y aplicar si, si así lo deseáis y os aseguro que esa cartera a, lo largo, a largo plazo eh, puede batir el 80% de, eh, de gestores, de gestoras que, que os venden productos de gestión activa, ¿vale? Eh, la cartera que os voy a enseñar es una cartera pasiva, la que requiere eh, reajuste de pesos de la cartera una vez al año, ¿ok? El resto de tiempo podéis eh, ¿no? invertir y echaros a, a dormir. Pues vale, empezamos, tengo aquí una pequeña presentación, así que vamos con ello. Eh, son las tres etapas por las que debería de pasar una persona que quiere convertirse en un inversor profesional. Eh, en este esquema eh, podemos saltar a alguna que otra etapa menos la primera. Eh, si podemos compaginar, si podemos invertir al mismo tiempo de estar empleado o siendo un autónomo, o siendo un empresario, pues supuesto que sí. Cuanto antes empezaremos nos daremos cuenta de la importancia de ahorrar e invertir, ¿no? Pues mayor experiencia podemos adquirir hasta llegar a esa última etapa y sobre todo llegar a ahorrar mayor capital. Al fin de cuentas, una persona que quiere invertir su dinero es la persona que quiere mejorar el nivel de calidad de su vida, ¿no? O tener más tiempo libre, o las dos cosas a la vez. Hago hincapié en eso, que la primera pieza es la más importante, ¿no? encontrar un empleo y tener por lo menos un fuente de ingresos porque si no tenemos ingresos recurrentes a nuestra cuenta, pues será muy difícil de, de dedicarse profesionalmente a especular en la bolsa o a invertir a largo plazo. También hay que tener en cuenta que eh, sin sacrificio no hay victoria. A mí personalmente me gusta más eh, esa, esa frase, esa expresión en inglés. No pain, no gain. Y es totalmente cierto, ¿no? si queremos llegar hasta la cima, ¿no? si queremos eh, ser eh, inversores a tiempo completo o traders a tiempo completo, eh, hay que estar preparado a eh, sacrificar, por lo menos, eh, vuestro tiempo libre. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, tras pasar tantas horas delante de la pantalla eh, y leer, pues... Eh, lo que hice es ¿no? en mi vista se ha, se ha empeorado muchísimo y ahora y si, sin gafas, pues si me las quito, pues no veo nada ese es el, el sacrificio ¿no? que yo uh, inconscientemente eh, hice para, para llegar a dedicarse al, al trading de las inversiones uh, al 100% eh, pero nada eh, no hay que sacrificar nunca eh, la salud ¿vale? <risa> a ser posible pero uh, tener en cuenta que eh, trading o inversiones eh, es un, siempre un, un sacrificio. Eh, siguiente diapositiva, eh, hablando de, de mis fuentes de ingresos, eh, son varios. Al día de hoy eh, tengo tres fuentes, vale, tres fuentes sólidos, digamos. Eh, es mi operativa, mi operativa Scalping. Eh, también, como bien sabéis, impartimos uh, formación de trading con order flow con la plataforma ATAS, es otro fuente de ingresos más. También realizo consultas realizados con negocios en España, etcétera. Tengo a varios conocidos que están seriamente pensando en escalar su negocio hacia el mercado europeo. Y bueno, yo como vivo aquí y puedo ayudarles un poco, echarles una mano con el tema de fiscalidad en España y en Europa eh, y esas cosas, pues también antes lo, lo hacía gratis, pero ahora eh, de vez en cuando me entran consultas que requieren tiempo ¿no? y tengo que investigar y, y yo también eh, consultar algunas preguntas con abogados, etc. Eh, y bueno, digamos que esto es algo que lo hago eh, en el caso de tener un poco de, eh, de tiempo libre, en plan como freelance, sobre todo porque... Uh, no sé, a mí me gusta y así yo también uh, aprendo cosas nuevas. Otra clave de la que casi no hablan en libros de inversión es cómo un trader o un inver inversor debe de gestionar sus finanzas personales. Aquí os he puesto uh, un, un, el organigrama de cómo lo hago yo y os explico un poco la, la gestión de finanzas personales que, eh, que yo llevo. Um, primero eh, ingresos activos vale trade información consultas esta es la parte activa vale los ingresos activos eh, el flujo de dinero de aquí se divide en dos uh, la mayor parte se va a la inversión vale los tres vehículos de inversión en los que yo invierto son fondos indexados inmuebles y empresas ahora os explico uh, con más detalle sobre cada uno de, de estos puntos, ¿vale? Y eh, la otra parte va al salario y a comprar unos caprichos, ¿no? Que, que me dan alegría en mi vida. Eh, yo, al realizar una actividad profesional, cobro un salario, ¿de acuerdo? En mi caso, tengo tres fuentes de ingresos, entonces yo realmente cobro como tres salarios, ¿ok? Por cada actividad que realizo. Al día de hoy el flujo entre estas dos vías se divide como 50-50, es decir, lo que ingreso con uh, la parte activa, eh, la mitad se va a mi salario y a caprichos, ¿de acuerdo? Y la otra mitad es el ahorro. En muchos libros dicen que hay que empezar ahorrando con 10% del, del salario, ¿no? De ingresos activos. Eh, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, para empezar, para empezar está muy bien, lo que pasa es que eh, yo este esquema lo, lo utilizo desde los 19 años, ¿vale? Tuve mi primer empleo con, eh, con 16 años, no era autorizado todavía, no, era, no, no es legal <risa> trabajar eh, con 16 años, pero yo, bueno, pues tenía siempre ese fuego por dentro, ¿vale? Y empecé eh, muy temprano. Así que con, con 19 años ya tuve uh, algo de experiencia uh, laboral. Con 19 años ya empecé a trabajar uh, por cuenta ajena uh, legalmente, digamos, ¿no? Y uh, en los últimos 10 años, pues yo, con algún que otro cambio, pues aplico este uh, organigramo en la gestión de mis finanzas personales, ¿vale? Entonces yo empecé agarrando, agorrando, destinando a los ahorros aquí solo 10%, de, de mi salario ¿vale? y al día de hoy pues, puedo eh, ahorrar hasta 50% Vehículos de inversión fondos indexados, inmuebles, empresas eh, Soy inversor, soy partícipe en tres empresas en esas empresas soy inversionista, no participo en ejecución de, de tareas rutinarias, digamos, de acuerdo eh, solo de vez en cuando eh, realizo consultas estratégicas eh, o eh, doy mi opinión en los puntos donde eh, pues tengo, eh, tengo competencias. ¿de acuerdo? Inmuebles. Por lo menos aquí en España los precios de un metro cuadrado todavía no están en los máximos de la crisis de 2018. Pero eh, Euroribor, es decir, eh, los eh, tipos de intereses, sí que están en los mínimos históricos hoy en día. Por lo tanto, coger un préstamo en el banco y así poder comprar un inmueble, hoy en día es una opción bastante atractiva, en mi modesta opinión. ¿de acuerdo? Yo uh, tengo varios uh, inmuebles en mi propiedad en, aquí en Canarias, uh, las que estoy alquilando por vacaciones. La temporada alta aquí en las islas es de 10 meses por, eh, por año, así que el retorno eh, que da este tipo de inversiones aquí en las islas, por lo menos, es, es bastante atractivo, diría yo. Eh, y a las personas que no tienen suficiente dinero, ¿no? Como que para comprar un, un apartamento de golpe, porque aquí los precios empiezan por unos 100.000 euros, eh, pues ahora es el momento para... Es un buen momento para coger una hipoteca, dar una entrada de, de 20%, 25% ¿vale? y eh, rentabilizar, intentar rentabilizar eh, esa inversión poniendo eh, este inmueble, este apartamento en alquiler por cortas temporadas. Fondos indexados, quizás eh, el vehículo de inversión más eh, atractivo para muchos, sobre todo por el tema de eh, capital muy bajo que se requiere para poder empezar a invertir en ellos. Solo un comentario más y pasamos a la siguiente diapositiva donde os enseñaré una cartera muy sencilla de ETFs que si queréis podéis investigar más sobre el tema eh, pero os digo eh, es una cartera que tiene muy buen retorno y como os he dicho al inicio del vídeo solo habrá que ir reajustándola una vez al año. Eh, rendimientos que yo cobro eh, de fondos indexados en bolsas y empresas eh, los vuelvo a reinvertir en los mismos eh, vehículos de inversión para así conseguir efecto de eh, interés compuesto. Ejemplo de una cartera pasiva. A las personas que están interesados en, eh, en aprender eh, sobre gestión pasiva, os dejaré un par de enlaces a los libros que en mi opinión, son recomendables para, para leer. ¿Vale? Y aquí os dejo esa cartera, que solo tiene dos, dos, dos valores. QQQ, o es lo mismo que el, el fondo que sigue al índice Nasdaq de Estados Unidos. Y TLT eh, es el fondo que sigue a los bonos de tesoro de 20 años de Estados Unidos. también, ¿Vale? eh, Distribución de pesos entre, en, entre valores en la cartera es... 80-20 a favor de QQQ. Eh, los parámetros de la cartera, rentabilidad anual, la cartera desde, eh, dos, desde el 2008, o sea que en los últimos 10 años es de eh, 15%, eh, con la máxima volatilidad negativa de 36.33%. Eh, las estadísticas que expongo en esta diapositiva las he cogido en esta app, que se llama Portfoliovisualizer.com, es totalmente gratuita. Con la app podéis hacer simulación de carteras. Por ejemplo, para simular esta cartera QQQTLT, eh, lo que hice es eh, poner el, el inicio del periodo, 90 85 hasta 2018, capital inicial era de 10.000 y rebalanceo anual. ¿Vale? He escogido dos carteras para que podáis comparar cuál era el rendimiento en la primera cartera invertimos 80% en comprando el índice mini s&p 500 ¿okay? el ticker es SPY, ¿vale? SPY y la otra cartera en vez de invertir en, en mini s&p 500 pues compramos eh, Nasdaq ¿okay? QQQ. como podéis ver eh, la, cartera, la segunda cartera donde hemos comprado eh, Nasdaq tiene muchísimo mayor retorno, pero si miramos la volatilidad o el máximo drawdown, eh, básicamente ¿no? la diferencia es eh, de 2% incluso, incluso fijaos, eh, el, eh, la cartera que con Nasdaq tiene 2% de volatilidad menos pero el retorno es muchísimo mayor ¿okay? Mira, Best Year aquí, 23, pero mejor año con la cartera QQQ es de 40%, ¿ok? Luego, si queréis, podéis jugar con pesos aquí, podéis escoger otros valores en la cartera, añadir más, quitar. Eh, os recomiendo muchísimo esta, esta herramienta porque la verdad que es muy muy buena y, sobre todo, es gratuita. Eh, yo creo que esta cartera que os he puesto como ejemplo uh, puede ir muy bien a las personas que solo están empezando, que solo están aprendiendo de eh, cómo funciona la gestión pasiva, eh, cómo invertir en fondos indexados, ITFs. Podéis eh, usar eh, esa, esa información como punto de partida. ¿vale? El reto está en cómo construir una cartera que da eh, la misma rentabilidad, ¿vale? porque una rentabilidad de 15%, Uh, es, es bastante buena, ¿okay? los bancos hoy en día no llegan a dar ni un por ciento de retorno ¿vale? por lo tanto 15% anualmente es bastante bien y um, el reto está en cómo conseguir o conservar este retorno pero al mismo tiempo reducir maxe volatil negativo, y, pero como, como os he dicho antes, yo creo que, que con esta cartera de ejemplo Uh, ya podéis pues, em empezar a investigar un poco ¿vale? y eh, si os interesa el tema de gestión pasiva de cómo invertir en ITFs uh, os uh, ruego pues, dejármelo en, en los comentarios y así pues, poder desarrollar más vídeos sobre el tema y nada más señores y señoritas eh, espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido útil eh, por favor, ponedme en los comentarios si, uh, en qué activos invertís vosotros, en qué negocios, si hacéis inversiones inmobiliarias, ¿ok? Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!